Comisiones Obreras miramos por la negociación colectiva como la única herramienta válida de la acción sindical. ¿Por qué? Porque en un tiempo que viene tremendamente convulso con una reorganización del sector financiero que no está cerrado, el tener una mayoría fuerte y cualificada en la mesa de convenio colectivo que iniciaremos próximamente la negociación va a implicar la mejora de las condiciones de trabajo ante nuevas realidades que ya están aquí.